Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les voy a mostrar la forma fácil y sencilla de cómo activar la cuenta de administrador eh, para eliminar algunas carpetas que nos piden que debemos ser que no tenemos permiso de administrador. Entonces, con esto vamos a solucionar el problema. Entonces, vamos a dar clic derecho aquí en Inicio, Ejecutar y vamos a escribir esto tal cual como estamos allí. Simplemente copian y lo pegan aquí. Este código se los voy a dejar en la descripción del tutorial eh, Ahí abajito en la opción de archivo Dan clic en mostrar más y lo van a encontrar Una vez lo peguen y lo peguen aquí Van a dar clic en aceptar Y una vez aquí vamos a dar clic en usuario Administrador, clic derecho Propiedades Y aquí vamos a deshabilitar esta opción Y vamos a dar clic en aplicar, aceptar Y luego cerramos aquí entonces ya conforme a ello, ustedes para habilitar la cuenta, eh, la opción administrador y eliminar alguna carpeta que no les impide eliminarlo así normal, simplemente se vienen aquí, dan clic en esta opción y aquí les va a salir administrador. Y cuando den clic aquí se les va a cerrar sesión y les va a abrir sesión nuevamente como que si el ordenador, o sea, les, da, les va a dar una apariencia del ordenador eh, eh, como si estuviese nuevo, listo, pero eso hagan uso de ello y una vez lo hagan, vuelven a esta cuenta de acá normal y se vienen aquí nuevamente ejecutan pegamos el código y deshabilitamos esa cuenta aquí para que no esté habilitada para que no nos vayan a borrar alguna carpeta eh, importante del sistema ya que con ello podemos eliminar carpetas que tienen restringido la, la Eliminación para usuario normal. Listo, entonces eso, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. En la descripción del video de su canal, ver el código. No olviden de compartir el contenido en sus redes sociales, de suscribirse y activar la campanita. Chao.